¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal, OJ. ¿Qué haces, Nico? Porque vamos a compartir nuestro entusiasmo por Better Call Saul. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 3 de la última temporada, haciendo esta especie de cuenta regresiva hacia el final. Eh, un momento que va a marcar nuestra época. Estoy emocionado, Nico. Exactamente, yo también. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a hablar del tercer capítulo. Que también, Aclaro un par de cositas. Aclare, aclare. Este video va a tener un montón de spoilers. Uh, es un spoiler este video directamente, así que si no viste el capítulo, no escuches esto. Simplemente mirá el capítulo y después compartí tu con tu entusiasmo con nosotros escuchando el videito. Y segundo, acá nadie habla con ningún tipo de propiedad sobre nada. No tenemos ninguna teoría. Solamente tenemos eh, preguntas, digamos Acá sí. nadie sabe nada No sabemos qué va a pasar, Nico Solo lo que pasa en el capítulo siguiente Pero este capítulo, Nico Hoy muere un personaje Hoy muere un personaje, así que ya les dijimos lo de los spoilers En este capítulo, vamos a decirlo, muere Nacho Muere Nacho, verga, se acabó Nacho, verga, muere al final el... del capítulo Nosotros Nico, les dijimos lo del spoiler el, Quizás el segundo personaje más importante de los personajes originales que presentó Better Call Saul. No contamos al hermano de Jimmy porque ya murió hace como cuatro temporadas, pero después de Kim, ¿quién es? Mm. Eh, Nico, Nacho. Nacho y Lalo. Nacho y Lalo, exactamente. Vamos a, Vamos a ver cómo muere Nacho. El capítulo empieza con un plano en el desierto de unas plantas marchitas, un plano que... No sé si voy a decir, ay, ah, las, las plantas marchitas representan esto, representan sí. aquello. Probablemente lo hacen, digamos. Probablemente lo hacen, pero me parece que no es el, el fuerte de Better Call Saul, esta, estos vuelos sí. poéticos. Me parece que suele ser siempre muy... ¿Qué es lo que muestran acá? Muestran una flor azul y qué sé yo. Me parece que eso nos chupa un huevo. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Vemos el desierto... El desierto. Y vemos un vidrio ensangrentado Así así es Better Call Saul y Breaking Bad Cuando se ponen poéticos Te muestran cosas muy concretas Muy cabeza Entonces esa es la única información que tenemos que retener No es que no vemos que el plano Va mostrando viste Pedazos de madera seco que representa No representa nada Es simplemente un plano largo para dejarnos a la expectativa ¿Qué representa la, la flor azul? La por floresta. ahí re representa algo No sé si la flor se llamará Nacho O algo por el estilo Realmente no me importa. Eh, no sé si a vos te interesa tampoco. Empieza a llover. Mira. Empieza a llover. Empieza a llover, se me a Cuando a está la, la, la flor. y vemos uh, un pedacito de vidrio. Que además ya sabemos. que en el capítulo anterior. Gus rompió un vaso. Gus rompió un vaso. Vemos un pedazo de vidrio eh, que lo levantó Gus en una escena. parecía que innecesariamente detallada. Ahí lo tenemos. No, no está ensangrentado, Nico. No, no está ensangrentado. Pero lo que, lo, respecto a lo que decís, es eso. Todos los, los pequeños objetos que aparecen. Lo, ya lo que te plantea es, algo va a pasar. Claro. Para que haya un vaso roto en, sí. en Breaking Bad, en este capítulo. En Better Call Saul. Sí, sí, sí. Better, yo creo que lo que tienen es que te muestra muy bien los indicios de cosas. Pero no es... No, no, no es como para sobreanalizarlo parece, No es como me parece que es una obra maestra Ah, mira, ahí vemos que empieza la serie oh, eh, es Cortamos de repente lo que estábamos diciendo Arranca el capítulo Con el vehículo en el que se fue Nacho En el capítulo anterior Que tiene una rueda pinchada Efectivamente, lo habían, lo habían dado una rueda Y la cajuela llena de vidriocitos La cajuela llena de vidriocitos De todo el tiroteo Y unos casquillos de bala, además Nacho está en pleno escape Está agitadísimo. De los gemelos Salamanca. Mm. Lo buscan los gemelos Salamanca. Encuentra un. Na, tanque. Un tanque de. De nafta. De transporte de nafta o algo así. Petróleo. Sí. Una, una cosa. Donde sobre, extiende... los, sobre la que no da a sumergirse. <risa> se mete ahí adentro. Y aparecen los hermanos Salamanca. Que lo buscan. Era a través que... de. Del. Del metal. Oxidado. oxidado y destruido ve que llegaron y adentro del tanque ese todavía hay un, un fondito de un nace. fondito al parecer un, su, su, lo suficientemente profundo que le llega como hasta las rodillas sí. y él decide eh, con un timing perfecto meterse adentro de ese, que no es nafta porque es más... es, más, es como una brea ¿no? es más, sí. más, es como una brea, como petróleo o algo por el estilo mm. él se mete ahí adentro, calculo que lo que habrá dicho es, me voy a meter hasta que lo que dé el aire sí. Sí. los Salamanca investigan el lugar está ese planito que solo lo pueden hacer los gemelos Salamanca que es a 40 metros de Nacho mirándolo el gemelo lo, básicamente lo ve Sí. Ve el agujerito ese y dice mmm, Para mí está acá metido Sí, los gemelos esos que cualquier detalle observan eh, Miran para adentro No ven nada Está el charco ese de agua nada más Nacho zafó eso Se queda hasta la, noche. hasta la noche ahí, Respirándose, fumándose todo eso no una salud de la cantidad de químicos que absorbió mm. su cuerpo Pero que no importa Porque va a morir Va a morir, va a morir <risa> Eh... Se toma el palo El celular se le hizo verga al parecer Por estar sí, ahí sumergido fanático. en ese coso Llega a esta granja Llega una granja en la que se empieza a bañar Lo encuentra un tipo eh, Lo muestran ahí Con poca ropa como un fanservice Para los y las fanático Amantes de Nacho Varga, de Nacho Varga y, no estoy, y estoy hablando de, En el sentido sexual ahí un, eh, un tipo agarra y le dice che, loco, No hay problema, toma un jabón Viste Nacho está re perseguido Estando abajo de la frontera nunca sabes claro, Si estás con un lacayo de, Porque es todo propiedad de los Salamanca Es terreno de los Salamanca El tipo le da una toallita Que de poco va a servir la verdad para, para Para limpiar ese lomazo <risa> eh, Y bueno Nacho Medio como que recibe La amabilidad de este tipo, le da un mameluco Y le pide un teléfono Le pide un teléfono, le da guita para llamar por teléfono Pero no va a llamar a Mike ¿A quién llama? Ah, a su padre. Llama a su padre. su padre. Acá ya sabemos que se está despidiendo. Lo no eh, sabemos, ¿no? Uno el tipo como le espectador. dice, llama a la policía, hijo, le dice, ¿viste? Sí. Y... ¿Qué, qué situación, ¿no? Nacho con el, con el viejo. Sí. Así como triste, Mike, este se le había muerto el hijo. Sí. Nacho tenía a su viejo y era una, una relación... Claro, claro tenés bien, razón, super Mike super también, fuerte. con el tema de Mike defendiendo al padre, tal vez debe también estar componiéndose él en su lugar eh, Lo llama a Mike y vemos que esa llamada que está haciendo desde esa granja es la llamada que ocurrió en el capítulo anterior Cuando Mike le dice a Gustavo que Nacho quiere hablar con él sí. Vamos Gustavo a ver. toma la llamada y Nacho se entrega, básicamente. Nacho básicamente se entrega, exactamente, y le dice, eh, no tocan a mi padre. Le dice, viste, y Gustavo le dice, te lo prometo. Y le dice, no quiero que me lo digas vos. Quiero que lo digas Mike. Mike ¿viste? Porque él no cree en la palabra de Gustavo. Y bien hace, él no cree en la palabra sí, de Gustavo. Sí, sí. Y Nacho, como un fantasma, desaparece del Dejándole lugar y le deja un fajo de guita dólares americanos dólares americanos, billetes de 20 tenía sí, ahí ¿Viste? Hay un par más, pero es mucho igual es mucha plata lo que le deja al tipo que fue tan amable con él Jimmy y Kim están en su casa, detrás de un cuadro tienen pegados unos papelitos donde están eh, organizando su plan maestro contra Howard el plan maestro ¿Que ¿Para qué hacen el plan contra Howard? Porque sí, porque, porque le tienen bronca ya, ya ha llegado a este punto, Nico, sí, es medio porque sí Es un personaje que está desde el principio Y que se la veía venir Están haciendo todo lo que nosotros queremos que le hagan a Howard sí, Básicamente, sí, porque sí, todos sí. odiamos a Howard Porque es un careta Y ellos le están haciendo esto porque es un careta nada más Porque Howard no los cagó Nunca los cagó Nunca, nunca los, los cagó, cagó. De Era hecho, medio pica con, con Jimmy, pero... Sí, pero le daba oportunidades también. Le daba oportunidades. Y ellos no les gusta porque Howard básicamente es un careta y están organizando su plan. Que ya pasó por la bolsita de cocaína. Empezó con la difamación. Pasó por la difamación por parte de los... De los estafadores esto de Pocahontas, el capítulo sí. pasado Y ahora va a otra parte En la que nombra el queridísimo Huel Ah, Huel, cómo olvidarlo Que le dice Huel es el que se va a encargar de que esto ocurra El sí. siguiente paso del plan Huel que es un hombre que lo puede todo digamos. Sí, le que lo gracioso de Huel total. Es que eh, Jimmy siempre dice que Huel es Acá dice, lo, lo describe como Que es discreto básicamente como una pluma Yo digo Huel es gigante <risa> Viste y es discreto como una pluma. Sí, y ya lo habían mostrado las habilidades de Hill en otras temporadas, hmm, en sí, la época incluso... de los celulares descartables y todo eso que Hugh hacía de las suyas, me parece por ahí, ¿no? Sí, en Breaking Bad también. En Breaking Bad, sí, obviamente. Ah, y acá está acá la en este jueza. momento aparecía la jueza que la ve a Kim hablando con, con Jimmy, la mira con una cara de ojete. La de, lo detesta. A sí, Jimmy. lo detesta a Jimmy. Como a tantos otros personajes. Y la cita a, a Kim le dice: Vení, quiero hablar con vos. viste. Le habla sobre el Salamanca. Los policías, claro, malales. en el capítulo anterior no sabían que el los Salamanca eh, era Lalo Salamanca, sabían que había algo raro. Claro. Eh, acá ya y está. acá la aparece la mina con pruebas que le dice: Mira, este chabón murió. Le dice. Y este es el tipo que defendió Jimmy. Le dice. Eh, sabe que hay una pica entre ellos, como que es eh, sincera con eso, le dice, pero Kim qué hace? Piden como que hacer una especie de trato entre ellos, declarar algo, qué sé yo, sí. cosa de jueces y abogados, y Kim básicamente como que la manda a la mierda y se queda con el dato claro, ¿no? de que Lalo está muerto. Sí. La jueza tiene unas teorías que son muy correctas sobre que Jimmy... Se metió por accidente con el tema de la, del cartel... Y, qué claro. sé yo, y que no puede salir ahora... Sí. Y le dice si Jimmy quer, querría hablar con ella... Porque... Ahí está... Nico, él había representado a Nacho... Sí. Antes de... Él había representado a Nacho y de a Lalo... Entonces le dice que Jimmy podría ayudar... Y si ella le puede hacer la onda para... Claro. Para hablar con Jimmy... Eh, de, de para espera, que sabe Porque le dice... Claro, si Jimmy viene ahora... Y nos dice la posta no lo vamos a... Como que le vamos a sacar cualquier cargo que pueda tener por haber estado ayudando al cartel. viste Como que lo van a limpiar. Y Kim la manda a la mierda, a la mierda básicamente. Es un tema de Jimmy, digamos. Sí, y, ¿Y además es? Kim eh, le hace el aguante a Jimmy. Ya vemos que sí, está involucradísima. Ya una y ella... otra vez, por más de que esté involucrada, una y otra vez Kim a lo largo de la serie... Ha estado al lado de Jimmy Sí, Siempre Siguiente plano, un camión En el que des, Como que desarman el piso Nuestro querido amigo Mike Y lo saca a Nacho De abajo del, de abajo de abajo del, del, del piso. piso Estaba metido adentro del camión Con unas comiditas y unas cosas Le da de comer una, una linda comida un pollito, Una linda comida, un pollito Con ensalada, un pancito una ensalada, sí. Preparándolo una, una última cena Preparando ver, una sí. última cena la verdad, y hablando uh -huh. del plan que van a hacer, en el que Nacho se va a sacrificar, básicamente para salvar a su padre uh -huh. Es una escena muy fuerte, porque sí, Mike sí. está hablando por un, básicamente está hablando con Nacho de cómo se va a morir ¿Viste? Toda, una, toda una preparación, Nico, acá en adelante Sí, es y la, la cara de Mike es, está devastadora. es devastadora. devastadora Es devastadora porque claro. él le tomó cariño a Nacho Y, incluso acá... ¿Y cómo no tomarle cariño, pobre Nacho, sí. ¿no? También sí. eh, Y bueno ya Saben que se va a sacrificar Nacho No olvidemos Nico. Para inculpar a otro cartel y para limpiar a, a Gustavo Fring Y no olvidemos que así como está Mike Está nuestro amigo de Massive Attack Que aparece y dice Está demasiado lindo Nacho. Sí y entonces, Parte de la preparación es cagarlo a piña Es que Nacho está hecho mierda y Mike le dice, no, Nacho le dice: Quiero que seas vos. Claro, claro. Porque lo van a. Sí, y cortan justo cuando, están a empezar, cuando va a empezar claro. a, a cagarlo a piñas. Y lo van a, Él se toma un, se toma un traguito de, de whisky. Sí. No sé bien qué se toma y arranca. Siguiente eh. escena: el plan de. de. Huel. de. de Sol Goodman, de Jimmy. Con Hugh. Con Hugh, en el que. A un pibito que es el que le estaciona el auto el a ballet, Howard, porque... Hugh lo choca, le curte la, la llave magnética. Son dos sí. llaves. Tiene una llave magnética y una llave que es una, una llave típica de un auto. Correcto. Hay un tipito adentro que es hermoso, que es el cerrajero. Adentro de una camionetita. Adentro una camionetita que tiene la maquinita de hacer llaves. Unos anteojitos. Eh, que yo en un principio me reí cuando apareció por primera vez porque se me hizo medio parecido a Jimmy. Y pensé que era Jimmy, disfrazado, <risa> que yo digo, ya el chabón hasta sabe de cerrajería. ¿Viste? Claro. No, muy no, es pillo. Un, un personaje aparte. Sí, en segundos, el chaboncito se da cuenta de que se olvidó la llave, De que perdió la llave. Terminan baja, de hacer la réplica. Baja con la velocidad de un joven de 20 años. Sí. Hacen la llavecita en unos, planos, en unos primeros planos de la maquinita de copiar llaves que son muy lindos. Muchacho baja la el muchacho baja la escalerita. El muchacho baja la escalerita. Hugh lo va apurando. Y cuando llega ve la llave ya tirada en el piso. En el piso. Siguiente plano. Jimmy se encuentra con Hugh. Jimmy se encuentra con Hugh que le deja la... la llave copiada. La llave copiada y un aparato gigante que es el básicamente acá. <risa> el craqueador de la del alarma, digamos. Y acá hughle le hace una pregunta esto trascendental. Es, esto es hermoso. El momento este en el que hughle habla con Jimmy... es. Eh, me, me encantó. Porque le dice... A ver, vos... Le dice, tenés un negocio que es legal. Le dice, ganás bien, ¿no? Sí, dice... Sí, gano bien. Le sí. dice, eh, tenés pareja le dice ¿por qué haces esto? le pregunta a Hill y Jimmy no sabe qué responder le responde cualquiera Jimmy le dice que lo hace por el, por el bien mayor por el bien qué bien mayor este ese es increíble cómo lo dejan jaque y Hill como y yo, las caritas que le ponen como, no te entiendo le dice ¿viste? si vos lo decís <risa> no te entiendo no te creo Nico no te lo crees <risa> ni en pedo Hill. <risa> Eso me pareció increíble este momento Porque es posta la primera vez que alguien se lo pregunta al chabón Y Jimmy le responde cualquiera Le responde cualquiera porque no quiere decirle que simplemente le gusta No quiere admitir que es simplemente un hijo de puta, un chanta, viste, <risa> hermoso Se vuelve súper contento la casa, se fuma el puchito sí. Y Kim está en una porque tiene toda la, la, la de data de que de, Lalo está de, muerto que Lalo ¿no? Que no lo está, lo sabemos Sí. La sí. hostia puta. Entonces le cuenta que, que los jueces están un poquito como encabronados con él, porque mm. saltó la ficha de que ese de Guzmán era, era en realidad Lalo Salamanca, Lalo Salamanca, que formaba parte del cartel, y no le gusta, no lo quieren a Jimmy mm. por esto. Le explica sus opciones y se viene otra pregunta trascendental para Sol Guzmán. Si él prefiere ser un amigo del, del cartel... Del cartel. O una rata. Terrible. ¿Quién quiere ser una rata? Cualquier cosa antes que sea una rata. Mirá. Es buenísimo esto que le pregunta Entonces, ahí termina el plano. Ahí, ahí termina, termina la escena. La Excelente escena. final de una escena. Porque ya sabemos que no va a ser una rata. Sí. Sí, sí, sí. Ya lo sabemos. Pero no sabemos si va a ser amigo del cartel. Ya ha llegado a este punto. No le queda otra. No le, no le queda otra. No puede serlo. Vamos, vamos a ver igual. Vamos a ver qué pasa. Siguiente escena... Y de acá en adelante ya nos quedamos Con Nacho, con Mike Y con toda la banda mafiosa hasta Preparándose el capítulo. para su, su, su ataque Ya Nacho está cagado a piñas por Mike Aparece Gustavo Fring Ahí la luz Y le dice que lo van a atar Que lo van a llevar a algún lugar Y lo van a entregar, a, y lo a van a en entregar. la marca, Como si hubiese sido capturado Sí Que... Esto es en el medio Que del le desierto. tienen que decir cómo va a ser el asunto, que tiene que echar la culpa a tal, a tal otro, que esto, que lo otro. El Massive Attack lo ata. Qué feo, qué feo todo esto que fue. Sí. Mike a la distancia apuntándole al pelado, viste. Sí, sí. Mike siempre con un plan así de apoyo. Este, y en el medio del desierto tenemos a Bolsa, al pelado, a los mellizos y al tío. Sí. Recordemos que Nacho Varga era el segundo del tío en, en un momento. Sí. Era así en segunda temporada. En Pero momento. no porque él lo quería, porque el tío lo tenía agarrado de las pelotas al padre. Exactamente, exactamente. Entonces, este es un momento que es excelente. La redención total de Nacho, en la que les dice: Yo, viste, curtí con el cartel sí. de Perú, con claro. tal tipo, pasando los entregué, les pasé información y fue con ellos lo que lo hicieron. Cuando están a punto de, de empezar como a torturarlo, a, a vengarse así como lo hace el cartel. Sí. Porque todos sabemos que si lo van a matar, no lo van a matar de un tiro. Claro. Porque sería todo revelado. La... Lo que aprovecha en el final este, para hacer su papel de que no tiene nada que ver con Gustavo, sí. para denigrarlo un poco. Dice que ¿El, polle el pollero este le dice: Claro, vos pues... te pensás que él fue el que hizo esto, <ríe> ni en pedo, viste como que lo delira la carita de Gustavo, es increíble. <ríe> y le confiesa a Y el... le confiesa al salamanca, al tío salamanca, que fue él el que lo envenenó y que lo dejó, que en, lo la lo de lo dejó en la silla de ruedas. Hermoso ese momento. Acto seguido, ya con el vidriecito en, en un plano anterior, se muestra cuando estaban ahí en, en la sede de Gustavo Frink, se muestra que él agarró uno de los vidrios mm. del vaso que rompió Gustavo en el capítulo anterior, con ese vidriocito corta, con lo que lo tienen atado, esos precintos, sí, precinto. confiesa todo eso, le dice básicamente que son todos unos hijos de puta, que se hallan la concha de su madre, yo te dejé así y vos Gustavo sos un muerto, <risa> agarra a, um, al pelado al le saca la pistola. Le saca la pistola, amenaza como lo, lo tiene como apuntado en la cara. El nivel de tensión que solo Breaking Bad sí. y Better Call Sol pueden manejar, Nico. Y se pega un corchazo. Se pega un corchazo en la 100. Se pega un corchazo en la 100. Mike. Eh... Ahí está, mira, como... Es terrible este momento no, Cuando se pega el, el corchazo. Gustavo mira con cara de nada como siempre. Nadie tuvo que disparar. Habiendo hecho, Nico, Nacho, habiendo hecho lo que había que hacer una y sí. otra vez, y esta vez tuvo la oportunidad de, de decir todas sus verdades. Sí, Mike, la carita, eh, sí, sí, devastado. dice todo, Mike devastado, Nacho muerto. Nunca llorando, siempre el dolor interno, Mike. Viste, vemos el vidriecito que aparecía al principio de la, del capítulo. Y el tío Salamanca para... ¿Viste? Para bajar un poco los decibeles le a disparar. Empiezan a cagar a tiros el cadáver. Los, los gemelos lo leva le levantan la silla de rueda. Sí. Lo llevan hasta estar ahí cerquita de Nacho y sí. me da... Y le empieza ¡Pum! a cagar ¡Pum! a tiros. Eh, un final devastador. Boludo, que encima del último plano es Mike yéndose, Mike yéndose con su bolsita, con su bolsita con el rifle de sniper. De fondo el desierto. Y eso es el capítulo 3 de la temporada 6 de Better Call Saul. Un no. capítulo que no dejó demasiados misterios, que fue directo a lo que tenía que hacer. No hubo nada que haya que descifrar. Un capítulo de esos que son directos. Directos. Te extrañaremos, Nacho. Hiciste, hiciste todo lo que tenías que hacer. Tuviste desde el principio. Se ganó un espacio... En el corazón de todos los seguidores de Better Call Saul y Breaking Bad, un sí, gran señor. personaje que además es un personaje que surgió a raíz de un simple comentario que Sol Goodman hace en Breaking Bad. Hmm. Recordemos cuando Jesse Pinkman... Y Heisenberg se lo llevan a Sol a un lugar, no me acuerdo porque qué mierda era que lo apuntaban ahí con un arma que estaban con los pasamontañas, que le dice no, fue Nacho, vienen de parte de Lalo, fue Ignacio, fue Ignacio. En base a ese simple comentario desarrollaron a todo este personaje, lo cual me parece que, como guionistas, son impecables los creadores de... De todo este universo Yo pregunto, Nico, ahora que Nacho está fuera del juego ¿Cuánta más relevancia va a haber De, de todo el mundillo Del cartel, y de Gustavo Fring Sabemos que todavía hay... Lalo, Lalo Lalo es el punto central <ríe> Ese todo el mundi... Lalo El... ¿Cómo se dice? El búnker que construyó Gustavo Fring sí. eh, Esas son las cosas del cartel Todos Lalo, son los temas Lalo sabe que Nacho lo cagó. ¿Lalo sabe para quién trabaja Nacho? Lalo sabe, Lalo sabe todo. Lalo se va a creer lo Lalo de, la, sabe todo Perú. Lalo sabe todo, Lalo la va a pudrir y sí. va a estar buenísimo. Obvio que sabe todo. Si puede además, saltar el barranco, Nico, puede sí. hacer cualquier cosa. Y además ¿sabes? Lalo se la tiene jurada a Gustavo. Desde, desde la primera vez que aparece, que se le sienta así, y dice, eh, eh, eh, eh, qué sé yo... Eh, acá todo va a seguir igual, dice Lalo, y nada que ver. Viste eh, Lalo va a hacer cosas muy buenas. Por algo además eh, están esperando tanto para mostrar su reaparición. Sí, sí, vamos, cuatro capítulos adentro, tres capítulos capítulo adentro. Y todavía apareció solamente en el primer capítulo, un poquito nada más. Sí, no sabemos poquito. qué es lo que va a ser. No sabemos qué tan alto va a ser el barranco que salte la próxima vez. <ríe> y bueno, eh. Nosotros por nuestra parte ya hemos terminado. Los invitamos a ver el video anterior. Si quieren compartir con nosotros el entusiasmo por los primeros dos capítulos. Y si les gusta este video y los videos que venimos haciendo, que se suscriban al canal. Que lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas de Better y Soul. Y que, bueno, que nos sigan en Instagram y nos dejen sus comentarios con sus teorías y opiniones sobre este capítulo... Impactante. Impactante de Better Console. Better Console.